Las experiencias personales, la biología, el lenguaje y la cultura forjan cada modelo mental particular Ese modelo lleva a asociarse con ciertas personas y no con otras A pensar de una cierta manera y rechazar otra A emprender ciertas acciones sin siquiera considerar otras a decidir qué es aceptable y qué no lo es. Cada persona opera desde su modelo mental y vive naturalmente en su realidad. Pero esta puede no ser la misma que perciben otros, cuya biología, lenguaje, cultura historias personales son diferentes. Todos los seres humanos viven en la misma realidad, pero la experimentan subjetivamente en forma diversa. Por eso es que no todos los seres humanos viven en la misma realidad, lo cual tiene serias consecuencias. No hay que perder de vista que uh, es muy fácil para nosotros siempre agarrar y leer algo así de, y ver a quién de afuera le está pasando. Ah, sí, porque mira cómo era fulanito y menganito. Me lo difícil de esto es cuando nosotros nos observamos a nosotros, cuando nosotros nos juzgamos a nosotros, cuando nosotros... Nos ponemos en el banquillo de acusados y nos animamos a considerar que quizás estamos equivocados, que quizás la forma de hacer las cosas o de pensar que tenemos no termina siendo la más efectiva. Quizás hay una forma mejor de hacer, de pensar, de construir. Entonces animarnos a, a cambiar nosotros las ideas es mucho más difícil que mirar a otros y decir, ah, sí, porque mira ese cómo es. ¿Mm? Es mucho más difícil